Muy buenas tardes amigos del Perú, les saluda a Manuela Bastidas a través de su espacio Todo Cambia Noticias que se emite a través de las plataformas del YouTube, el Facebook y otras plataformas sociales. En el Perú, una de la tarde con ocho minutos y en Europa, ocho de la noche con ocho minutos. De igual manera, muy buenas noches a todos los amigos y seguidores de Todo Cambia Noticias el día de hoy. Miércoles 26 de abril del 2023, estamos un día más al frente de ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares y que ustedes a través de este espacio permitan también ingresar a sus hogares a los diversos analistas, eh, actores políticos en nuestra patria y fuera de ella. El Perú está atravesando una de sus más agudas crisis después de los 90. Estamos desde el punto de vista de Todo Cambia ante una dictadura y obviamente vamos a saber si esta mirada de Todo Cambia. También la comparte el doctor Ricardo Noriega, a quien hemos eh, tenido el gusto de... Para nosotros es un gusto, un placer tenerlo en este espacio y seguramente también para cada uno de los seguidores de Todo Cambia. De esta manera... Iniciamos el día de hoy miércoles 26 de abril. Todo cambia noticias. Retornamos en breve luego de la presentación de Todo cambia noticias con esta importante entrevista al doctor Ricardo Noriega desde la ciudad de Lima. Ricardo Noriega, una vez más, bienvenido a Todo Cambia. Usted es una persona no solamente formada en leyes, con una vasta experiencia en, en lo político y en su formación, en lo que se requiere a un hombre que aplica en el sentido amplio de la palabra la ley. Es necesario por eso su mirada sobre lo que está pasando en nuestra patria pero para que nuestros seguidores de todo cambia lo conozcan un poco más le pido a usted de manera cordial hacer su presentación eh, para que podamos puedan saber con quién estamos el día de hoy conversando adelante doctor Noriega antes que nada señora Manuela bastidas esta oportunidad. Saludarla a usted con un abrazo, con una felicitación, porque nada menos y nada más, usted se apellida Bastidas, un apellido célebre que sí. nos a seguir en la lucha. Se me está escuchando bien. Le pido por favor si usted puede sacarse los auriculares para poder tener una conversación adecuada. Se está intercortando. Adelante. Ahora me está escuchando bien. Mucho mejor. Mucho mejor. Perfecto. Yo lo que decía que para mí es un placer estar con usted. Usted tiene un apellido célebre que nos impulsa a seguir en la lucha. Recordar a Libertador de América, Tupac a Micaela Bastidas, es una inyección, un acicate y un estímulo. Le agradezco mucho esta oportunidad. En segundo lugar, fraterno a todo que se encuentra fuera de esta maravillosa tierra llamada Perú. Usted, señora Manuela, es de los atípicos de los singulares peruanos que podrían estar en la vieja Europa, en Estados Unidos o en otros países que se olvidan de esta santa tierra. Pero usted, doblemente la felicito porque vía la milagrosa comunicación contemporánea, está llegando preocupada por lo que pasa en el Perú. Me pide que me presente. Mi nombre es Ricardo Noriega Salaverde. Tengo el honor de ser castaranieto del presidente más joven del Perú, Felipe Santiago Salaverde, fusilado por los corruptos. Tengo tres profesiones, licenciado en Administración de Empresas, economista, abogado y pertenezco a cuatro colegios profesionales. Sería muy largo. Mi currículum tiene más de 4.000 páginas. Pueden verlo en la plataforma de LinkedIn y ahí verán la trayectoria. Solamente quiero apuntar que ya peino canas, pero de los 16 años siendo limeño vivo en diferentes regiones del Perú defendiendo gratis como abogado a los más pobres las balas me han corrido conozco a todos los y Paguagua aprendí quechua porque he dormido en el suelo, he comido huella común los conozco a todos los ladrones que se llevan el Perú, por eso es importante esta entrevista que creo ¿Qué debo parar ahí? Estoy atento a sus preguntas, de repente, sobre la coyuntura que vive el país, señora Manuela. Muchísimas gracias, doctor Noriega. Para nosotros, vuelvo a señalar, es grato tomar contacto con ilustres peruanos, con peruanos que no solamente tienen la obligación moral de hacer eh, respetar sus nobles y aguerridos apellidos, sino que estamos moralmente obligados a dar a conocer a lo que sucede en el Perú en un momento crítico por el que atraviesa nuestra patria. Los peruanos en el exterior, doctor Noriega, hemos cruzado fronteras buscando nuevas oportunidades, oportunidades que nos negaron en nuestra patria, el Perú. Pero eso no significa para nada haber renunciado a nuestras raíces o muy por el contrario, eh, no saber o desconocer lo que sucede en nuestro amado Perú. Las fronteras nos han acercado en este momento a través de la virtualidad y como bien usted lo ha dicho hablar del doctor noriega es hablar de una persona eh, muy conocedora de la realidad desde lo académico pero lo que es importante conoce la realidad de manera cercana porque ha, ha recorrido cada uno de los eh, puntos ...que tiene nuestra patria, ¿no? Costa, sierra, selva y conoce de cerca a los corruptos... ...a los hijos del diablo, a los hijos del mal. Y bueno, de eso vamos a conversar. Eh, empecemos por lo último que acaba de suceder, doctor Noriega... ...porque en el Perú, si de algo no nos morimos es de aburrimiento... ...en el escenario político todos los días pasa algo nuevo... ¿Qué opinión le merece el hecho de que en Barbarío tengamos a, a presidentes y ahora presidiarios? Eh, estuvo Toledo, está... Um, estuvo Llanta, está Toledo, está Fujimori. Um, y bueno, eh, con varias cosas que seguramente serán motivos de discusión, está también Toledo... Eh, un miserable desde mi punto de vista que se quitó la vida pero que debería haber sido, este, también hubiera ocupado una celda ahí en Barbarío, era Alan García, también otro Cuchiski. eso ¿qué sabor le deja a usted eh, que pasen tan fácilmente de presidentes a presidiarios? Fíjese usted una vez me tocó más de una vez, estar en Lago como ahí en Italia. Y el dueño del hotel me dice, doctor a la verde usted va a dormir donde durmió el facho Mussolini con su novia La Petacci. Bueno, después sabemos que intentó fugarse por el Lago Ducomo y terminó capturado terminó con la Petachi en postes siendo totalmente asesinado yo diría justamente por la población si usted me pregunta el símil con estos miserables que hemos tenido de presidentes yo soy abogado usted lo sabe constitucionalista y penalista voy a hablar de la constitución artículo 140 de esta constitución del miserable condenado por ladrón y asesino alberto fujimori que intentó matarme a mí con su compinche montesinos el 140 dice pena de muerte para casos de guerra externa y del terrorismo. Yo he presentado una nueva constitución, señora, pero ¿para qué me sirve? Me costó pestañas, sueño, meses, hice la nueva constitución para sustituir a la del ladrón y asesino Fujimori. ¿Pero quién debe recibir mi constitución? En la Comisión más importante del Congreso de la República. La Comisión de Constitución. ¿Quién la preside? Nano Guerra García. Un tipo sin oficio ni beneficio. Es del partido de la narcotraficante Keiko Fujimori. Y yo lo digo, no ahora, lo digo hace mucho tiempo, porque yo la denuncié por narcotraficante. Si llevo mi Constitución al Congreso, la rompen, la meten en un tacho. Yo tengo la fórmula para no salir del Pacto San José si no queremos agregar que traición a la patria es la corrupción. Dígame, señora Bastidas, yo que he vivido en el que las balas me han silbado. Cuando el miserable, este Toledo, metió a los líderes que son quechua hablantes, que tienen un cuarto de hectárea, media hectárea, que producen su coca y se la venden a Enaco. Totalmente legal. Hay narcotraficantes, por cierto. Entonces... ¿A qué quiero llegar? Simple y llanamente a que me fui a vivir al braje y logré la libertad de estos pobres campesinos que desafortunadamente todo el ego los metió presos. Han sufrido tribulaciones. Casi los matan. Luego me tocó ir a luchar con ganová yo lideré todo lo que es conga, Porque hay un miserable llamado Roque Benavides, dueño de Yanacocha, que yo lo conocí en el Club Nacional. Porque yo he nacido, si se quiere, con la ultraderecha. El Club Nacional, para que lo sepan los peruanos que están fuera, es la más rancia oligarquía. Nací en ella. Conozco a Dionisio Romero, el miserable ladrón del banco de crédito a rodríguez pastor por familia lo conozco el ladrón consulte usted señora bastidas cuánto ha costado un producto de farmacia la misma fórmula todo en italia y en españa este miserable de rodríguez pastor dueño de todo el monopolio de las farmacias 84% más en plena pandemia. ¿Qué he sacado yo en los videos? Los invito a que se suscriban en nuestro canal de YouTube por el Ricardo Noriega Salaverdi. Es gratis. He puesto un pelotón de fusilamiento para fusilarlos. Pero me tocó ser candidato a la presidencia del Perú en 2011. La prensa de mi ciudad, Lima, mermelera no me invita nadie me veía como candidato del 2011 pero el jurado nacional de elecciones me invitó como candidato con todos y se me ocurrió ustedes deben haberlo visto en las redes, sacar el chicote y a los cinco que le saqué el chicote los cinco presos la narcotraficante Keiko Fujimori, que yo la denuncié Toledo PPK, Ollantumala y Castañeda. Entonces, ¿qué me va a decir de estos miserables? Paro para que usted de repente me quiera hacer otra pregunta. Hablar de corrupción, narcotráfico, es hablar obviamente de fuerza popular y todo lo que eso significa es retrotraer nuestra mente y situarnos a partir del año 90 en que llega al escenario político Alberto Fujimori y obviamente todo aquello o aquellos que ciframos sobre los, la base de los 40, 45, 30, sabemos lo que ha pasado de ahí para adelante. Y la claridad con la que expone el doctor Noriega hace justamente de que eh, sea una voz autorizada, porque llama a las personas por su nombre, por lo que son delincuentes criminales, y eso es lo que son Alberto Fujimori, Toledo, PPK, y todos estos eh, energúmenos miserables que han hecho tanto daño a nuestra patria, al Perú. Pero eh, citémonos ahora a partir de Diciembre del 2022 y primeros días de enero del 2023. Y yo quisiera empezar haciendo este análisis, doctor, para saber su postura. ¿Estamos un ante un desequilibrio de poderes o ante una dictadura tal cual? Eh, en el que no se sabe quién gobierna, si el dictador es Dina Boluarte o Alberto Otárola. Claro, perfecta. Su pregunta y su análisis. Quiero publicar lo siguiente. Yo conocí al presidente Castillo. Yo he luchado en Chota. El miserable traidor de Ollantumala. Que cuando era candidato como yo a la presidencia. Iba a Cajamarca. Y decía. ¿Qué quieren? ¿Agua o oro? La gente decía, agua. Se sentó en la presidencia, la corrupta Nadine lo cacheteó y le dijo, ahora oro. Escúcheme, señora, yo, bajo juramento, le aseguro que hoy tu mala en la cárcel con Nadine Heredia. ¿Qué hacía este miserable? con el dueño de Yanacocha, la mina que quería seguir infectando todo Cajamarca, que esté infectado. Usted consulte en Europa, señora Bastidas, la mina más importante de oro de América Latina es Yanacocha, de Roque Benavides, que ahora quiere ser candidato a la presidencia por el APRA. Yo en Suiza he visto las barras de oro que llegan en bruto. Y después le llega a las señoras peruanas un collar hecho por artesanos italianos. No tenemos artesanos en el Perú. No hay valor agregado. Entonces, yo he vivido cinco años en Cajamarca y hemos triunfado con ganoa. Luego me tocó vivir en Arequipa porque del Perú, que es de unos miserables empresarios mexicanos, quieren sacar el proyecto La Tapada y Tía María. El suicida por cobarde Alan García nos metía bala de los helicópteros. He visto morir a cinco hermanos por evitar ello. Héroes. Y el miserable de Humala, Ollanta, nos metía bala de los helicópteros. Señora Bastidas, yo he visto morir en Selendín a cuatro jóvenes que luchaban conmigo por Conga, no va. Y a Joselito en Mamamarca. No me querían entregar los cadáveres y hemos triunfado, como triunfamos en el Brahe, en Huancayo, en Cerro Paco, en Junín, etc. Voy a su pregunta. Yo apoyé sin pedirle nada al presidente Castillo. Soy amigo de Vladimir Serrón Él ha estado acá en mi estudio, en la mesa de directorio donde yo le estoy hablando. Señora Bastidas yo le agradezco nuevamente que usted me dé salida al planeta vía Italia. He tenido que montar un canal de televisión acá en mi estudio jurídico en Miraflores, en Lima. La prensa mermelera de mi ciudad Lima me tiene vetado porque yo no tengo pelos en la lengua. Pero de las 4 de la mañana de todas las regiones del Perú, me llama la prensa alternativa. Entonces, ¿por qué estoy ronco? Porque estoy viviendo entre chacras y playas. Yo vivo entre Chancay y Guaral, Defendiendo a quién? A los pobres. Que Rexol, empresa de delincuentes de cuello blanco. Que los conozco de España. Yo he dado conferencias en la Universidad Complutense, en Zaragoza en la Universidad Comillas de Madrid pero creen estos españoles de Rexol que estamos en el virreinato inmediatamente vino el derramamiento y Aníbal el Caníbal mi colega primer ministro aceptó que Rexol le dé 3000 soles vale decir Máximo 550 euros. Cuando vea usted, se derramó el petróleo en la costa francesa que conozco, en la costa portuguesa que conozco y en la costa española. Y España ha demandado por 45 mil millones de euros. Señora Bastidas, ¿nos creen indios como en la época del caído y que le vendió a Mancocapa a, a Francisco Pizarro. Y se burlan de nosotros. Nosotros hemos demandado por millones de euros a Rexol y seguiremos demandándolo. Pero ¿por qué hablo del presidente Castillo? Porque, ¡oh sorpresa! En la primera vuelta, las encuestas no lo sacaban. Nadie lo conocía acá en Lima. Entonces, entra la segunda vuelta. Inmediatamente, sin pedirle nada. Sin ir a buscarlo. Nunca he ido a Palacio. Se rumoreaba que podía ser yo el primer ministro. No. yo otra otra fórmula. Lo apoyé al presidente Castillo... Y consta en nuestro canal de YouTube. Ingresen. Pongan Ricardo no Enrique Salazar. Yo, yo le dije, mi gran amigo, Poca Bellido, primer ministro, el primer ministro, triunfado el presidente Castillo. Le dije, Poca, presidente Castillo, yo conozco la ultraderecha. No puede permitir que un profesor de primaria, que un campesino, llegue a ser presidente. No lo van a permitir. Conozco de cerca la ultraderecha. Dicho y hecho, señora Bastidas. Mi ex amiga, Lourdes Flores, corrupta, los abogados de los mejores estudios acá en Miraflor, en San Isidro. Mi video. Abogados cometiendo delitos. Ambos Los conozco a todos. A todos. No se atreven. Yo le digo: Lourdes ha recibido millones de la corrupta narcotraficante Keiko Fujimori y ha comenzado fraude, fraude, fraude el marinero que ahora es congresista Montoya Manrique se fue a la OEA y yo señora Bastidas fundante de la OEA en la parte filantrópica en ayuda mamógrafos, ecógrafos rayos X, la computadora más grande del Perú, valorizada en 5 millones de dólares. Le dije a la OEA, cierren la puerta. Y le cerraron la puerta. Y el presidente Castillo salió presidente. Entonces, le dije a Puca, artículo 133 de la Constitución, dos cuestiones de confianza, te votan a ti Puka eres congresista. Inmediatamente, otro asunto de confianza. ¿Cuál era el mérito del asunto de confianza? Nueva constitución con referendo. Puca no me hizo caso. El presidente Castillo no me hizo caso. Que vaya a Palacio, nunca. Fui. Viene la segunda etapa. Acusaciones al presidente Castillo con sus sobrinos, el Silva. Y toda la mafia que lo rodeaba. Usted véalo en mi video. Presidente Castillo. Usted tiene que pedir perdón. Usted prometió ganar el sueldo de maestro. Y está ganando el sueldo de presidente. Devuelve el dinero. Como el Estado no se le puede devolver. Y lleve la plata a los vasos de leche a las ollas comunes no me hizo caso agarre a sus sobrinos y mándelo a la fiscalía y si esto ha cometido un delito pida perdón el pueblo lo va a entender no me hizo caso señora bastidas ¿Qué hizo no lo hace un alumno de primaria Ojo, un alumno de primaria se mete a hacer una proclama en diciembre. ¿Y qué ha pasado, señora Bastidas? Usted tiene que decir esto en el mundo, en el planeta. El presidente Castillo, creo, por ignorancia, ha matado al quechua hablante, a la Aymara, con los que yo tengo contacto. ¿Sabe por qué? Porque la ultraderecha ya se apoderó del Perú. otárola Boluarte, no están así. Vea usted mis videos. Yo denuncié a este López Aliaga, Alcalde de Lima. Yo he pedido ocho años de prisión para él. Yo vivía en Yucay con los campesinos. Valle Sagrado de los Incas. Cusco. He metido preso a tres gobernadores regionales en Cusco. Me fui a vivir allá, al Valle Sagrado. Los tres gobernadores. Acurio, este miserable de González. Y licona. Y una vez. Llega una señora. Joven. Muy simpática. Y me dice doctor. no Noriega Salaverri. El alcalde de acá. De Urubamba. En el Valle Sagrado. Me ha violado. Sexualmente. A la chica. La traje a arriba. Hablé con el fiscal. De la nación. Y lo metí preso a este miserable qué hizo el alcalde de Urubamba, contrato, por ética, no digo el nombre, a un abogado que le pagó 100 mil dólares por una sola audiencia para que yo no, no lo meta preso. Entonces, en Cusco, los campesinos me decían doctor Noriega Salaverri, López Aliaga, que tiene el tren se ha robado el hotel de Machu Picchu. El Santo Reloj. Yo he hecho videos y le dije, miserable López Aliada. Y le puse un hashtag que se hizo famoso. Satanás, no gobernarás. Le tumbé su campaña a la presidencia. Salió alcalde de Lima. Si usted me pregunta... El presidente Castillo. ¿Va a salir? No va a salir. Lo van a tener 30 años preso. Eso es lo que hace el haber frustrado, el no hacernos caso. No digo a mí. Toda la izquierda se lo decía. Entonces, con pena, con rabia, tengo que decirle esto. La ultraderecha, ya se apoderó del Perú. ¿Quiere hacerme alguna pregunta? Se ha adelantado a muchas de las respuestas, eh, de preguntas que tenía ya un poco en mente hacerlas, doctor, pero le agradezco eh, el hecho de la claridad en sus respuestas. Y si bien es cierto, muchos sectores apoyamos a Pedro Castillo, era porque veíamos una posibilidad de que el pueblo, de que el soberano llegara al poder. Pero también hay que señalar que Pedro Castillo se alineó con la derecha. Y así como en este momento saludamos eh, el hecho de que miles, miles de ciudadanos exigen el respeto a su voto, ¿no? es que también señalamos con esa misma firmeza que Pedro Castillo traicionó, traicionó a sus electores. Sí, y obviamente muchos piden libertad, de restitución. Usted um, ya lo ha anticipado ya. Muy eh, difícil que pongan en libertad a Pedro Castillo y por lo tanto que lo restituyan en sus funciones. En ese sentido, eh, ¿cómo eh, analiza usted el hecho de que no se respete al soberano, que es el pueblo, y eh, cómo ve también el hecho de que organismos internacionales a través de sus informes como es del Comité de Derechos Humanos hayan señalado que a partir de diciembre, del 7 de diciembre para adelante, se haya violado derechos humanos y se eh, esté hablando ya de crímenes de lesa humanidad. Más de 70 muertos. Ese, ese escenario en el Perú, ¿qué lectura le merece doctor Noriega? caos, catástrofe. Yo tengo mucha relación, bueno, con todas las regiones, especialmente con Puno. dadas las circunstancias. Usted verá un video donde yo estoy con Poncho, en el río que da casi con la frontera, donde unos miserables mineros, no hay necesidad de ser ingeniero, han contaminado. Me tocó defender a pequeñísimos campesinos puneños, tantos, perdón, aymaras como quechuas. Conozco. Señora Bastidas, no quiero ser tremendamente sentimental, porque lo soy. No quiero ser alarmista. Pero al daño al Perú es tremendo. Yo le decía al presidente Castillo, artículo 45 de la Constitución, derecho a la insurgencia. Todo peruano y peruana tenemos derecho a la insurgencia ante un gobierno usurpador o ante funcionario público que no cumple con la Constitución. El Congreso, señora, es una banda de delincuentes. Yo lo digo desde que el Presidente Castillo tomó la posición. ¿Usted cree que esos miserables se atreven a querellarme? Yo quisiera que lo haga. Salgo en hombros del tribunal. ¿Usted no ha visto que a gente, inclusive congresistas que los conozco de la izquierda, el periodista le dice, ¿Usted quiere cambio constitucional? Sí, pero ¿qué artículo quiere cambiar? Ni siquiera han leído la Constitución, señora. Pasa lo mismo con los miserables de la ultraderecha. El partido de Hernando de Soto con esos dos marineros, la narcotraficante de Fuerza Popular, en fin, ya hicieron un pacto y la responsabilidad de Boluarte y de todo su gobierno, en los 75, casi 80 muertos que hay, van a terminar en prisión. Pero en tanto y en cuanto ¿Qué hacemos nosotros? Porque yo ya me cansé de quejarme. Y me imagino usted, que es una difusora de la esencia del caos peruano, debe haberse cansado. Yo le doy una fórmula. Esto solamente es movimiento de masas. No hay otra. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo que yo vengo diciendo mucho tiempo. Insurgencia. No están cumpliendo con la normativa ni la Constitución. Están, le explico rápidamente para que el profano, el que no conoce de Constitución, me pueda captar. Artículo 87. Para cualquier cambio de una ley, se necesita mayoría absoluta. ¿Qué significa eso? Dos legislaturas ordinarias con mínimo 87 votos seguidas. Y si hay no seguidas, una intermedia con referéndum. ¿Sabe lo que está haciendo la narcotraficante Keiko Fujimori? Le ordena a este Guerra García y a todos sus congresistas, que son mayoría, han cambiado muchos artículos de la Constitución. Eso es delito. Para eso tenemos que rodear con un millón de personas el Congreso. Movimiento de masas. Pero si usted me pregunta, señora Bastidas, nuestra gente está cansada han matado cerca de 80 hermanos nuestros que yo lo siento entonces estamos entre la espada y la pared pero usted difusora del sentir peruano siga no pare igual que yo ronco viviendo un año en chacras todo el invierno el médico me dice, doctor Noriega Salaverde, usted, usted no debe hablar. ¿Cómo dejo de hablar? De temprano estoy en conferencias. Siga, no pare. ¿Alguna otra cosa que quisiera aclarar, señora? Son muchas las voces que sientan esta posición y yo saludo eh, la postura clarísima del doctor Noriega. No hay otra es solamente el pueblo en las calles debidamente organizado, movilizado, es que va a ser retroceder y poner contra las cuerdas a esta dictadura. Esa es la postura no de ahora, sino desde que eh, hemos sentado posición frente a la dictadura de Dina Volvarte o Tarola. Eh, obviamente en el Perú en este momento no les importa a quienes están en esta dictadura, si estamos en democracia valga la redundancia o en dictadura. Lo que les importa es quedarse en el poder. Eso es, y por eso juegan en pared del Ejecutivo Legislativo. Pero el otro actor eh, ya político, podríamos señalar, es el Ministerio Público. Patricia Benavides, Patrica, ahora ya no es Patricia, ahora es Patricia Benavides. ¿Qué lectura eh, podría dar de esta um, señora que no solamente tiene serios cuestionamientos porque no presenta sus grados académicos para ostentar tan importante cargo, sino bastante cuestionada e íntimamente ligada, no lo digo yo, lo dicen otros también informes, ligada a lo que es la criminalidad y el narcotráfico. Patrica Benavides es eh, prima hermana siamesa de Dina Boluarte. Claro. En la mañana hem, hemos amanecido con una nueva investigación de la Junta Nacional de Justicia. Comienza una nueva investigación contra la fiscal de la Nación. Y es ¿por qué? Porque... Discúlpeme un ratito, por favor. Estamos en conversación con el doctor Ricardo Noriega. En este momento, a través de Todo Cambia, yo les pido a los seguidores de este espacio compartir esta importante entrevista, mucha claridad en sus opiniones respecto a diversos temas que aquejan a nuestra patria, cuán importante es el movimiento de masas, cuán importante es que sentemos posición en este momento, y no como algunos aventureros de la política que dicen que desde estos espacios no se va a ayudar a contribuir, obviamente, para que señora, este, se genere conciencia, si sí es necesario usted? Adelante. me están llamando me están llamando de Estados Unidos que están viendo la entrevista mire usted la valía que usted tiene con tanto su país guagua, usted tiene una gran valía dígame señor ¿qué necesita para enlazarnos con Italia? Sí, Para hacer una ya, envíeme, envíeme, envíeme un WhatsApp, envíeme un WhatsApp, ¿ok? Ya, perfecto, don Muchas gracias. Muy amable. Nosotros saludamos el hecho de que desde diversos lugares del mundo donde exista un peruano valiente con dignidad y memoria, pues este sepan de la realidad cruda y dura por la que está pasando nuestra patria y que mejora a través de la palabra, la postura, el análisis de personas tan leídas, tan formadas y con una mirada crítica en este momento, como la tiene el doctor Ricardo Noriega. Yo le agradezco, doctor. Y si en algo ayuda a estos espacios, justamente es acercar fronteras, a generar conciencia y a decir... No tenemos miedo a la dictadura, lo que hay que tenerle miedo es a no decir nada, no hacer nada y a poder obstáculos frente a ello. Nosotros nos reafirmamos en seguir haciendo desde este espacio, un espacio que ayude a generar conciencia social, conciencia de clase y afrontar esta y otras dictaduras. Las que vengan paraditas las vamos a... Esperar, doctor Ricardo Noriega, así como usted lo viene haciendo. Y no duden en mandarnos, por favor, en el interno su canal, su número de WhatsApp para difundirlo. Sabemos de que este, lo están llamando para una entrevista. Qué bien, qué bien que este espacio cumpla con su objetivo de llegar a más peruanos, doctor Ricardo Noriega. Sí, miren, yo le agradezco mucho. Mi número de WhatsApp es 9. 43-568-644. 943-568-644. Mire, señora Bastidas, ¿cuántos millones de euros me va a cobrar usted por sacarme en Estados Unidos? ¿Cuánto cuesta esto? pero usted lo hace de corazón. Gracias. Esta es la magia virtual. Estamos ganándole a la prensa mermelera de Lima. Pero no quiero despistarme. Yo decía que en la mañana de hoy la Junta de Justicia ha comenzado una nueva investigación a la Fiscal de la Nación. ¿Por qué? Porque Satanás no gobernarás. López Aliaga la ha condecorado. Yo quisiera, por ética profesional, señora Bastidas, no conozco los detalles respecto a lo que se dice de la fiscal de la Nación. Pero si ella nos está viendo o luego nos escuchará, sí yo le hago una recomendación, señora fiscal de la Nación. Usted tiene que ser prístina, transparente. ¿Dónde está su tesis? ¿Dónde sacó tanto el doctorado como la maestría? Claro y conciso, preciso. Segundo, a usted la complican con su hermana, jueza que ha dado libertad a narcotraficantes. Usted tiene que salir y decir, no tengo nada que hacer con ello, con pruebas. Perfecto. Es lo que hago yo, señora Bastidas. Vean nuestro canal de YouTube. Repito, ponen Ricardo Noriega Salaberry. Y ahí verán los videos. Y se han dado muchos chascos. ¿Cómo lo atacamos a Noriega Salaberry? A ver... Vamos a estudiarlo. Yo nunca he trabajado para nadie, menos para el Estado. Soy empresario privado. Tengo una empresa constructora que es mi hermano, arquitecto, que lo hemos fundado hace 52 años, cuando estábamos en la universidad. ¿Cómo lo agarramos a Noriega? Allá, Montesinos y Fujimori lo atacaron, lo quisieron matar. Claro. Es un honor que los dictadores me hayan querido matar. Entonces, la fiscal tiene que decir eso. Con la señora Boluarte, usted me habla de una dictadura. Como abogado constitucionalista, quiero decir que por error, que nunca el Perú se lo perdonará al presidente Castillo. Sale a decir que se cierra el Congreso que se tome presa a la Fiscal de la Nación, que se cierre el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Yo tenía dos fórmulas para el presidente Castillo. La primera, él ha debido amarrarse los pantalones, ponerse testiculado y hormonado, e ir al Congreso. Lo asesoraba un constitucionalista que yo lo conozco, muy hábil para asesorarlo, iban sus abogados y cuatro ministros, señora Bastidas, yo creo que el congreso no tenía los votos para vacarlo, hubiera sido el presidente Castillo, su constitucionalista lo defendía y salía y se iba a palacio, y la segunda fórmula era que lo vaquen en ese... Perfecto. Él se iba a Palacio y de ahí, con su familia, se iba a la Embajada de México. Ahora, yo le hubiese sugerido, presidente Castillo, en México, apoyado por mi amigo, el presidente de Colombia, Petro, y por AMLO, en México, el presidente Castillo hubiese formado el gobierno del Perú en el exilio y hubiese gobernado. Y la Boluarte no dunaba, no duraba un minuto. Ya estaría tumbada. Pero lo que ha hecho, señora, desde el punto de vista constitucional, Boluarte ha sido la sucesión. Para mí no hay dictadura. Pero si sí hay dictadura. Y no hay democracia matando a cerca de 80 personas. ¿Cómo que no hay? Y ya debería estar en el banquillo de los acusados. Pero señora Bastidas, ¿quién entraría a la presidencia? Un presidente del Congreso que es así con la ultraderecha. Entonces estamos cambiando, cambiando, moco por baba. Pero Williams tiene que convocar elecciones. ¿Quién entraría, señora, en estos momentos, de candidato? La misma porquería. Lo mismo su país Paguagua. Mi partido que es Despertar Nacional, por el cual yo fui candidato a la presidencia de la República que no recibí plata de Odebrecht, de nadie que sacamos un millón y medio de firmas. Viajé por la tuna, por la selva. Hernando de Soto compró un vientre de alquiler. Ahora se necesitan solamente 26 mil firmas. Yo en un mes podría nuevamente escribir Despertar Nacional, que en Quechua el Richard y yanta. No lo voy a hacer. ¿Por qué? Por primero, tengo que sacar los millones de pobre que se muere de hambre. Entonces, qué bastidas Estoicos, no. Contemplativos, no. Hay que buscar la y usted puede con la a comenzar. Hacemos la enseñanza. Claridad, ¿De... nuevamente ¿De... A... vuelvo a señalar en las ¿De... palabras del doctor Ricardo Noriega. Estamos teniendo pequeñas dificultades en la última parte de su intervención. Se le está cortando el internet, me parece, pero es bastante claro al señalar. Eh, su posición frente a los diversos problemas que está afrontando nuestra patria, el Perú. Eh, ni estoicos ni contemplativos, Ver, verdaderamente esa frase tiene mucho impacto. Aquí no se trata de, de crear ídolos de barro, ni mucho menos, ni ser eh, contemplativos con la corrupción, eh, ni suavecitos con los de la derecha, ni suavecitas. En ese sentido, doctor eh, Noriega, ¿qué opinión le merece eh, las diversas líneas y organizaciones políticas de la izquierda? No hay partidos políticos, ciertamente, en este momento, lo que hay organizaciones criminales de la derecha, buenas voluntades seguramente en el sector de la izquierda, pero también hay mucho fraccionamiento para afrontar un proceso de elecciones se necesita tener organización o partido inscrito ante las instancias electorales. Esa es una realidad. Muchos son vientres de alquiler, muchos son organizaciones que así como aparecen para procesos electorales, luego se esconden en momentos críticos como los que pasa en el Perú y aparecen para eh, momentos de inscripción electoral y o para estar propiamente ya en una contienda electoral. Su opinión sobre los, las organizaciones políticas del lado de la izquierda, porque analizar a la derecha no resiste análisis político-jurídico, a ellos hay que analizarlos en el torno a la criminalidad organizada. Por eso analicemos políticamente la postura de las organizaciones políticas de la izquierda y un posible adelanto de elecciones, a pesar de que no está en la agenda ni del Ejecutivo ni del Legislativo, pero de algunos sectores sociales sí todavía está en agenda. Usted lo ha dicho, acá hay un contubernio entre Ejecutivo y Legislativo. No quieren salir hasta el 2026. No estoicos, no contemplativos, perfecto. Trabajemos la insurgencia. Es constitucional. y Nadie me va a negar ello. Ya le dije. Y tenemos derecho a la insurgencia ante funcionarios públicos que no cumplen con la Constitución. Yo tengo los fundamentos de hecho y de derecho para salir a las calles. Lo he hecho de los 16 años y nunca he tenido problema y hemos triunfado acá vamos a triunfar usted me pregunta sobre el marco de la izquierda señora Bastidas el golpe ocasionado por el presidente Castillo es una bomba atómica es tremendo es totalmente no claudicante pero sí traumático. Ya le dije, yo soy amigo de años del de doctor Vladimir Sarrón que Hemos compartido. Conozco a Puca Bellido. Yo he luchado en Coco, ya lo expliqué. Conozco a muchos líderes que están en el Parlamento, que comenzaron con Perú libre. No los veo reaccionar no veo que se ilustra lo primero que yo haría con todo perú libre y los los metería dos meses a que se apretan la constitución de memoria y los planteamientos de una nueva constitución no necesariamente marxista leninista no ...de calor social. Le voy a poner... ...dos ejemplos. Usted que es una dama... ...ilustrada. Le aseguro... ...que no lo conoce. Cuando yo saco el chicote... ...y me sacan... ...ya... ...perdí... ...la... ...posibilidad de la inscripción. Pero faltaba... ...una semana... ...para la elección... ...del 2011. Perdí la inscripción... Pero a usted, señora, como a todos, los puedo mirar a los ojos, no bajo la mirada. No soy ladrón. En un país como el Perú ya es un gran mérito. Entonces, me senté en mi escritorio, acá en mi estudio, y dije, ¿qué puedo hacer por mis dos hijos que tengo, por los pobres, que defiendo la carta magna del delincuente criminal Fujimori Montesinos analice esto artículo 60 de la constitución de Fujimori el estado no puede tener actividad empresarial reservada para la empresa privada Dios mío señora bastidas. Usted vive en Italia, Europa, el mismo Estados Unidos, América Latina, empresas estratégicas La tiene el Estado. Por cierto, le voy a contar una anécdota. Usted sabe que el Banco de la Nación es el que tiene mayor cantidad de sucursales en todo el Perú. Yo como viajo a todas las regiones, tengo una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación. Tuve que renovarla. Yo estaba en Cajamarca, luchando por Conga Nova. En pleno centro de Cajamarca, voy al Banco de la Nación. Y un empleado me dice, doctor, usted no puede sacar una cuenta acá. ¿Por qué? Porque nosotros, el Banco de la Nación del Estado peruano, no puede hacerle competencia al banco de crédito, a toda la banca privada. ¿Qué le dije? Doctor, me parece raro que usted no sepa. Es un pacto secreto entre la banca privada y el Estado peruano. Usted tiene que irse a baños del Inca, donde no hay banca privada. Y tuve que irme a baños del Inca. En Cuco fue peor. En Cuco, el Banco de la Nación, queda frente al Palacio. El gerente me dijo: doctor, usted tiene que irse a Chumbivilcas. Viajé cuatro horas. Y tú, dígame, ¿esto es correcto? Artículo 61, 62 de la Constitución. Contratos leyes, el contrato ley firmado entre el Estado peruano y una empresa nacional o extranjera, ni siquiera el Congreso puede cambiar un punto, una coma. Se congeló la imagen del doctor Noriega a 9 de la noche con 7 minutos. Sí. Dos de la tarde con siete minutos en el Perú. Ojalá que podamos retomar la comunicación, doctor Noriega. Usted eh, nuevamente retómela, no hay ningún inconveniente. Adelante para que acabe la idea. Eh, no está eh, logrando ingresar el doctor Noriega. No. Estamos adelante. Voy a llamar a una doctora de mi estudio. Doctora Susana. Venga, por favor. Acá van a ver... No viene Carlos Fabián. No me escucha. A ver, a ver. No, adelante. ahora ya lo escucho, ya lo escucho, doctor. No hay ningún inconveniente. Ahora, continúe, continúe. No hay ningún inconveniente. Adelante. Los UPA y Paguagua nos están boicoteando. Pero no hay problema. Entonces, usted me escuchó lo del artículo de los contratos. De los contratos ley. Ya, los contratos ley. Artículo 62 de la Constitución dice, entre el Estado peruano, y una empresa privada sea eh, nacional o extranjera, ni siquiera el Congreso de la República puede cambiar una coma o un punto. Todavía la empresa, si es extranjera o nacional, puede irse bajo la jurisdicción, Extranjera. Dígame, señora Bastidas, los congresistas de Perú Libre, usted los ha escuchado decir: acá hay un proyecto de ley para eliminar, para lucharla. Luchar. Ya no cabe. Ya. La izquierda en el Congreso está desintegrada. Son mis amigos, pero necesitan ilustrarse. Esa es mi respuesta. ¿Quieren alguna pregunta más? No solamente hay desconocimiento, sino no tienen convicciones y obviamente eso tiene que ver pues, con su formación, con su extracción y su posición. Lamentable, eh, pertenecen a una posición, seguramente una extracción como miles de peruanos, pero el antimonio, el olor al dinero, el apego por lo material... Les ganó la partida, doctores, es la triste realidad de muchos izquierdistas en nuestra patria. Aquí el estar al frente de estos espacios, el hacer política como lo está haciendo el doctor Noriega y otros miles de ciudadanos en nuestra patria requiere calidad moral para estar haciendo. No tener rabo de paja, tener absolutas convicciones y estar del lado del pueblo, hablar con absoluta claridad nuestra realidad. Doctor Ricardo Noriega, usted sabe que estos espacios responden a la, a, al hecho de que tenemos seguidores. Yo agradezco eh, a... 0987D son códigos con los cuales identifican nuestros seguidores, dado el hecho de que pues a nosotros en todo cambian, nos dicen rojos, terrucos y todo lo demás. Bienvenido sea, jamás nos dirán eh, terroristas, tampoco nos dirán y nos probarán que somos corruptos o narcotraficantes. Nosotros no tenemos rabo de paja y también nuestros seguidores. Eh, por eso es de que muchas veces, el doctor Noriega, salen con claves. Eh, saludar a Changolion de igual manera a Rocío quien le hace llegar muchos saludos a usted, a Ana Johnson, a Cielo Q a Jorge Giovanni, a Guillermo a Cielo a Jesús Manuel Rojas a muchos seguidores que están siguiendo la transmisión, de todo cambia, Liz Soni eh, de igual manera a, a Amanda a Esther a María Guisado, a Guillermo, a Magda, dice uno de ellos, dice, no, buenos días señora Manuel y saludos al doctor Ricardo Noriega, gracias por su importante información, somos el pueblo, siempre con la verdad. A Yuli Tintay, a Luis Juro. Muchos seguidores a los cuales yo, verdad, les agradezco que día a día se suscriban al canal, compartan estos espacios y públicamente le hago la invitación al doctor Noriega para estar saliendo constantemente. Si los medios eh, oficiales que desinforman en nuestra patria, que no ayudan a formar conciencia crítica en el Perú, pues no nos dan los espacios, son estos pequeños espacios, pero que tienen llegadas a muchos sectores, doctor, que de alguna manera estamos día a día creciendo, posicionándonos en el corazón y sobre todo en la mente del pueblo peruano. Yo lo invito a salir con mayor frecuencia a tocar diversos temas que aquejan nuestra patria y lo voy a estar molestando internamente para eh, coordinar entrevistas, y tenerlo como parte del equipo de Todo Cambia Noticias que llega a diversos lugares del Perú y de los peruanos en el extranjero. El día de hoy, 26 de abril, este yo le pido de manera bastante cordial dirigirse a los peruanos que estamos fuera de nuestra patria, que apostamos a través de las remesas económicas, pero que también estamos preocupados por lo que pasa en el Perú. Somos el Distrito Electoral 27 con dos representantes en el Congreso lamentablemente dos impresentables, dos ganapanes, pero bueno, pues eh, es por eso necesario de que también los peruanos en el exterior tengamos que formarnos, educarnos, informarnos, conocer la realidad nacional y no solamente eh, ser uno más del montón, es necesario ahora la a autoformación, el ser un poco autodidactas, eh, amigos de todo cambia noticias. Adelante, doctor Ricardo Noril. Sumamente agradecido a usted, señora Bastidas. Me encuentro muy a gusto y, por supuesto, estoy a la orden cuando usted disponga. Para el mensaje a la, los peruanos que están fuera, qué pena me da decirle. Lo que ustedes ya saben, la vez pasada salió un miserable congresista de la narcotraficante Keiko Fujimori, creo que se apellida pedido Lizar Saburo o algo parecido. Dice que es el representante de los peruanos que viven en el extranjero. El periodista le preguntaba, oiga, pero usted tiene una infinidad de viajes, se va a hoteles, de cinco estrellas. Además, no viaja solo, viaja como un asistente. Mire, señora Bastidas, mi nueva Constitución, que yo como constitucionalista la he creado con 23 artículos nuevos y 23 disposiciones transitorias, que no digo que es la maravilla, es eh, para debatir, tiene que haber pena de muerte. El Perú, esa es nuestra esperanza, era peor que Singapur. A usted no lo consideraban como ser humano, hasta que ingresó un presidente testiculado y hormonado. Usted llega al aeropuerto de Singapur y hay un cartel, si trae droga no va a salir vivo de Singapur. bota un chicle en la vereda 200 dólares primera multa señora Bastidas usted tiene una llave que es su medio de difusión como nosotros lo tenemos acá que ya dije hemos tenido que montar un canal de televisión en mi estudio jurídico acá en Miraflores salimos miércoles como hoy a las 7 de la noche es muy tarde para ustedes pero queda grabado y lo mandamos masivamente por todas las redes tenemos que crear conciencia si acá implementamos la pena de muerte como acto de corrupción no hay necesidad de salir del pacto de San José lo adelanto es mi especialidad artículo 2 del Pacto. Los países que no tienen pena de muerte no pueden iniciarlas. Nosotros la tenemos. Y yo puedo sustentar que traición a la patria. Voy a poner el ejemplo de Toledo, de Alan García, de Fujimori. Yo estaba en Cusco dos de la mañana tomando un caldo caliente para el frío con poncho, con chalina y viene un chiquito delante a pedirme un óvulo. Sin medias. Sin zapatos. Dígame. Si esos miserables. No hubiesen robado. Ese chico. Tendría zapatos y medias. Es traición a la patria. Lo incorporamos. Matamos a diez. A diez. Dionisio Romero. Que nos roba. En el banco más grande del Perú. Rodríguez Pastor. Nos roba en su banco intervalo y en las medicinas. Los Rodríguez Banda, que nos roba en la leche gloria. A Toledo, a Ollanta, a Nadine Heredia, a PPK, a Lagarto Vizcarra, este, a Fujimori, por cierto, y a Montesinos. Nos matamos a 10, el Perú cambia, porque el corrupto es cobarde. Entonces, tenemos que propiciar el movimiento de masas, artículo 45 de la Constitución. Derecho a la insurgencia. Caminamos por las veredas de todo el Perú. Llegamos al Congreso. Tema 2. Ilustrar, sobre todo a nuestro congresista de izquierda, sobre la Constitución. Como usted dice, qué pena me da decirlo. Se han vendido... Se han fraccionado. La unión hace la fuerza. Por eso finalizo. Ingresen. Escríbanme en WhatsApp. Yo duermo con mi celular prácticamente de amanecida. Sigo escribiendo. La guerra es muy fuerte. Escríbame en mi WhatsApp. 944-567. 9696. Eh, 544 619 es importante ¿no? seguro la señora a, este Bastida lo va a poner ahí y estemos en contacto no lo perdamos no estemos estoicos usted señora ya la vi es una insumisa una hostil a la mediocridad de los peruanos en el extranjero. ¿Qué hacen Ustedes mandan una millonada que ayuda a la estabilidad económica. Soy economista, soy empresario del Perú. ¿Y qué le da ese miserable? Esa es mi palabra. No sé siquiera algún colofón, señora. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Noriega. Y sí, este, ya hemos colocado... En el, los WhatsApps, acá en Todo Cambia, el número de su teléfono celular al cual pueden comunicarse al 943 cuatro para contactos directos con el doctor Ricardo Noriega y debo dar fe de ello. Inmediatamente me comuniqué, recibí la respuesta y pactamos esta entrevista eh, como o suelo hacerlo con cada uno de los invitados que pasan por Todo Cambia siempre este, respetando, a pesar de que podamos tener y, eh, posiciones diversas, a pesar de que podamos tener puntos de vista discrepantes, pero debe primar el diálogo alturado, es algo que debemos recuperar también como medio de comunicación alternativo, hay que educarnos básico para tener con responsabilidad, tenernos que colocar al frente de un micrófono por el respeto a nuestros seguidores. Muchísimas gracias, doctor Noriega. Quedamos entonces en ello, en comunicarnos internamente para constantemente estar saliendo en todo Cambian Noticias. Un abrazo a través suyo, a todos los peruanos en nuestra patria, a todo el pueblo que eh, está desde diversos eh, roles que les toque desempeñar protestando contra este gobierno, contra esta dictadura, contra este modelo y contra estos criminales, mafiosos y corruptos que han sumido en la crisis más profunda político, social, económica y moral en nuestra patria, el Perú. Muy buenas noches en Europa y muy buenas tardes en el Perú. Si algo más quiere agregar, usted cierre el programa, doctor Hola. Ricardo Noriega Solamente agradecerle y repetir, estoy ya a atendernos. Repito, mi WhatsApp es 943. 5, 7, 6, 4, 4 9, 4, 3 5, 6, 7, 6, 4, 4 y a usted señora Bastidas hace honor a su estirpe a su apellido que nos podemos sentir con miedo cuando a Micaela le cortaron la lengua a Topa intentaron despedazarlo acá no hay miedo no hay estoicismo hay que actuar Siga usted con esa fuerza. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.